Diputades. Bueno, hoy, hoy se ha hablado mucho de Churchill, eh, probablemente la persona peor citada de la historia. Eh, a mí este tipo de propuestas, aparte del Día de la Marmota, siempre me hacen pensar en uno de mis autores favoritos, que es Borges. Eh, Borges habla mucho de, de la historia como en sentido cíclico, ¿no? de cómo determinados acontecimientos pues, se van repitiendo casi en bucle. Y esto en literatura me parece siempre muy interesante, aunque en política menos... Y aquí estamos de nuevo hablando de señas de identidad y de periodos electorales. Si las señas de identidad, como hablamos, se aprobaron de una forma, como ya se dijo, absolutamente delirante cuando a ustedes no les interesaba el debate, ni les interesaba ver qué deseaban los valencianos sobre las señas de identidad antes de las elecciones autonómicas, respondiendo a un presente de corrupción y de falta de proyecto... Si esta ley ya nacía prácticamente para ser derogada y para que así ustedes pudieran refugiarse en el manto cálido del lizondismo y de la batalla de Valencia, ahora que ha sido derogada y, de nuevo, ante otras elecciones, ustedes traen la misma ley, eh, con una modificación, digamos, tangencial y sin tiempo para que nada más haya cambiado, aparte de esta insistencia en general división. Algo nuevo sí hay, que es que mientras ustedes... ...trataban de nuevo de dividir a los valencianos y valencianas... Eh, ...la Real Academia de Cultura Valenciana... ...aprobaba una declaración conjunta con la Academia Valenciana de la Lengua... ...sobre el valenciá. Eh, de hecho, mientras ustedes intentaban dividir los actores sociales... ...la sociedad avanzaba a pesar de algunos. Eh, esta propuesta, por tanto... ...al igual que la ley anterior... ...pues solo tiene de nuevo el objetivo de ser rechazada... ...para que de nuevo puedan refugiarse en esta visión excluyente y exclusiva de la valencianidad. Porque la identidad de un pueblo o país o cualquier comunidad es, entre otras cosas, lo que ese pueblo, ese país o comunidad se cuenta de sí mismo. Ustedes durante 20 años, más de 20 años les contaron a los valencianos que éramos un levante feliz, eh, donde la fiesta no se acababa nunca... ...vinculando esa visión regionalista y sumisa, o si no, pregunten a Montoro cuando lo vuelvan a traer de campaña... ...a un bienestar ficticio, basado en corrupción, construcción ficticia y precariedad... ...y grandes eventos dirigidos desde tramas diversas, donde unos pocos se enriquecían a costa de los demás. Trataron de dividir a los valencianos y valencianas entre buenos y, malas, y malos para que esto pudiera darse... ...crearon nuevas señas de identidad como el saqueo y la corrupción organizada, mientras destruían el verdadero patrimonio, lo que de verdad puede hacernos construir un pueblo más unido y justo, riqueza como nuestro propio territorio, nuestra propia cultura y hasta la propia dignidad del pueblo valenciano. Por eso, escuchar al Partido Popular avisar de los riesgos de la pérdida de señas de identidad... Pues es un poco como escuchar a Drácula avisar de los vampiros, porque ya lo han hecho y, y salvo que se estén refiriendo a esas nuevas señas de identidad que ustedes han generado y que tratamos de desterrar, no tienen ningún tipo de credibilidad. Así que lo único realmente importante de, de, de todo esto, de este ciclo continuo, es que a pesar del bucle, a pesar de esta estrategia de dividir continua y que aún mantienen, ustedes no dividieron a los valencianos y valencianas cuando les saquearon y les hicieron sentir vergüenza por las instituciones suyas, así que nosotros tampoco vamos a dividirles cuando unamos a la gente para construir un pueblo y recuperemos nuestra dignidad y nuestros derechos. No queremos su ley, no necesitamos su ley, estamos ocupados en cosas mucho más importantes, estamos construyendo un pueblo que no divida a nuestra gente, sino que la haga vivir mejor, así que... Vuelvan a traer en las próximas elecciones. La respuesta será la misma. Gracias.